Con esta experiencia tratamos de mostrar los fenómenos de atracción y repulsión entre corrientes. Ya a finales del siglo XVIII se conocía que descargas intensas, como por ejemplo los rayos, eran capaces de, de emanar pequeñas agujas lo que ocurre es que no se pensaba que hubiera una relación entre el campo eléctrico y el campo magnético. Ya en el siglo XIX, en el marco de la unificación de las teorías de la física, se intentaba buscar una relación entre la, la electricidad y el magnetismo. Lo que ocurre es que se buscaba principalmente el hecho de que los polos magnéticos o eléctricos tuvieran alguna relación. Entonces no fue hasta 1820 que el científico Hans Christian Ørsted Uh, en, una, en una lección en clase se dio cuenta de que eh, no era exactamente los polos y os lo voy a mostrar con el siguiente, el siguiente dispositivo. Aquí lo único que tenemos es una brújula. Si cojo un, un imán de, de neodimio soy capaz de orientar la aguja. Entonces, eh, tenemos también aquí, la aguja está situada muy cerca de un, de, un, de un conductor y tengo aquí dos cables conectados a una fuente de alimentación continua. Entonces, si conecto un cable, un borne aquí y el otro aquí, veo cómo es eh, cómo la, la, la aguja de la, de la brújula se, se desvía. Esto es debido a que eh, la, la circulación, como sabemos, la circulación de la corriente eléctrica en un conductor es capaz de generar un campo magnético, por la ley de, Bio, eh, de Biot de entonces, eh, esto lo descubrió Oeste de 1820. Eh, en 1820. En ese mismo verano estuvo haciendo experimentos y vio que cuanto mayor era el conductor, más, eh, más eh, efecto, más desviación de la brújula se conseguía. Esta experiencia de Ølsted eh, dio, dio lugar a que Ampère eh, de, definiera el concepto de corriente eléctrica como la, la circulación de un fluido eléctrico en un circuito cerrado. Este mismo investigador, Ampère, eh, hacia el uh, septiembre de 1820 postuló el hecho de que dos corrientes eh, paralelas y del mismo sentido se sentirían atraídas y más tarde en octubre lo demostró. Entonces para, para mostrarlo a vosotros contamos con, con este, este pequeño dispositivo que es simplemente una, una plataforma de madera sobre la que se han montado uh, estos, estos tubos conductores de, de cobre. Eh, aquí, si os fijáis bien, es simplemente un tubo en forma de U y aquí en realidad son dos tubos separados. Eh, al final de los tubos se han montado unas pequeñas láminas de aluminio que eh, son, son muy ligeras y se pueden mover con, con fuerzas muy pequeñas como las que, se van a, las que van a entrar en juego en esta experiencia. Entonces, si yo coloco los, eh, los bornes de la, de la batería a ambos lados de esta manera, aquí con cuidado de, de tocar los dos, lo que voy a conseguir es que haya una corriente que circule, como veis, en el mismo sentido. En cambio, si lo que hago es colocarlos los dos, a, los dos, a los dos lados, lo que voy a conseguir es que haya una, una corriente paralela pero en sentidos opuestos. Entonces, ¿qué va? vamos a ver qué ocurre cuando, los coloco en, cuando consigo corrientes paralelas. Coloco uno aquí y el otro aquí veis que se sienten atraídos. Y si los pongo uh, los dos bornes a los lados vemos que se van a repeler, ahí está. ¿Y por qué es esto? Porque cuando circula la corriente en este sentido, por la ley de biot se genera un campo magnético que por la regla de la mano derecha tiene eh, esta forma, más o menos, eh, va, va siguiendo la tangente a, las, a la circunferencia que, la, que engloba el primer conductor. En el segundo conductor, si está circulando una corriente en el mismo sentido, esta corriente interactúa con el campo magnético que genera el primer conductor, de manera que vamos a tener una corriente en este sentido, un campo magnético en este sentido y una fuerza que va a ser de atracción. En cambio, si el sentido fuera al contrario en el, otro, en el segundo conductor, lo que tendríamos es una corriente en este sentido, un campo magnético hacia arriba y una fuerza de repulsión. Esta experiencia también nos sirve para recordar lo que es la definición del amperio. La, el amperio se define uh, a partir de la atracción y la repulsión entre corrientes. Se define particularmente cuando tenemos dos conductores que son muy largos y están situados a una distancia entre sí de dos metros. Si la corriente que circula en ambos conductores tiene el mismo sentido, se, se define esta corriente como eh, de un amperio si la fuerza de, de atracción que hay sobre cada uno es igual a 2 por 10 elevado a menos 7 newton por metro, la fuerza por unidad de longitud.